Hola, soy Victoria la Malagueña, me han contratado Nebumax, y voy a estar en la tercera gala del videojuego, en el polo de contenidos digitales en Málaga. Espero que puedas acompañarnos. Venga David, pon los fuegos artificiales.